Madre mía de Guadalupe, madrecita de todos los mexicanos, humildemente vengo a saludarte y pedirte que ayudes a todos los necesitados, en especial a la gente que no tiene cobijo, a los niños abandonados, a las personas que están sufriendo en los hospitales y a la gente encarcelada pídele por nosotros a tu hijo, mamita del Tepeyac. Yo, que soy un pecador, te pido de manera muy humilde, me bendigas en el camino, que separes de mí al malhechor y permitas llegar con bien a mi casa y con los míos. Madre mía, Gracias por darme la oportunidad de vivir y lograr todos mis éxitos y también mis fracasos. Todo mi amor es tuyo, Madrecita, Virgencita de Guadalupe. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva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 y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.